¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Tengan todos ustedes bonito domingo familiar En su casita con su familia Muchas gracias por acompañarnos Yo soy Tepi69 Sean bienvenidos a esta personal del COF95 Entre Joscarin de México Y Jack Ecuador Muchas gracias a todos por acompañarnos No olvide compartir, comentar, reaccionar A la transmisión por favor Vámonos directamente a la interfaz de Castañas, bienvenidos Elias Navarrete, Saúl Pérez Kubikiri Basara A todos, muchas gracias Rugal95, excelente, así es Alex Altavirano Gracias a todos Joscarín contra Jack Ecuador Comparta por favor, comente, reaccione Que si lo hace probablemente Facebook Le regale estrellas para que las donen El espacio, recuerde que cualquier aporte De su parte hacia la página Es de gran ayuda, José Juan Guzmán aporta Las primeras 30 de la transmisión Muchas gracias Joscarín y Jack Ecuador Iniciamos, esto es a 10 A ver de qué cuero salen más correas Bienvenidos a todos, muchísimas gracias Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas viejo, bienvenido Agradecido en serio Mai, Eiji y Río Contra Joe, Clark y Robert Buena propuesta la de ambos Y de inicio ya que Ecuador Revienta y Oscarín rápido y se lleva el primer round para su causa. Emma Testa, gracias. También ahí A S.A. ve, gracias. John Martínez, ¿cómo anda? Bonita tarde de domingo. Teníamos. Creo que toda la semana sin transmitir 95, eh. Ni una sola reta había transmitido. No habíamos estado tanto tiempo sin transmitir contra 95. Raúl Pérez, gracias. Le falla el Coman grab ahí a Yoscarit. Hacer cross, otra vez el Tiger. Ya que Ecuador hasta el momento jugando. Calculador. Mesurado tranquilo Y aprovechando ¿no? Los regalos de su rival A nada del primer punto está ya el ecuatoriano Ahí está Van a ser cuatro o no, fueron dos patadas nada más Arriba la doble Para Jack, patada abajo la de Yoscarit Otro Tiger Bien conseguido, de nuevo el Tiger No confirma Yoscar Recién acá, se acabó el 3 por 1 Giancarlo Verde Gracias Muchas gracias a todos Con 95 El mejor todo El mejor de todos Para mí Claro está Kane para Robert Bien, sorprende con otro gancho Jack ahí sujeta ahora el back throw Ya extrañábamos la 95 Lo sé, retrocede Yoscar Lo sujeta Jack Y consigue, amigos míos, el primer punto Muchas gracias por acompañarnos esto recién inicia, 1 a 0 venciendo Jack Ecuador Gracias a todos Bienvenidos ¿Cómo anda? ¿Qué tal el fin de semana para ustedes? Mucho trabajo, ¿no? Para nosotros Demasiado, demasiado trabajo Menos mal Menos mal que tenemos trabajo, ¿no? Chambita <coughs> Muy bien, vamos a continuar En el escenario de las nenas Continuamos Río contra Robert Muy bien se unen otros dos colaboradores, todavía sigo en pedo En la joda de noche muy bien Échale ganas, de Barragán Mauricio Merle, gracias Busca rápido ahí, Oscarín con la misma tercia Responde, no hay counter Cambia el orden nada más De inicio lanza Río Y contragolpe o contención a Mai Como ancla tiene a Eiji Muy bien Raurrea otro Tiger, como siempre eficaz el ataque de Joe con ese Tiger listo, así mismo vence a su rival y mantiene ventaja el ecuatoriano, eh, con respecto al paisita. Viene Mai. <tose> <tose> Disculpen. <tose> Muy bien. Recuerda que si usted es colaborador de la página nos ayuda demasiado a subsistir, a mantenernos y además a tener los stickers disponibles, ¿no? Los stickers nuevos. Te regala yo, Chris Guti. Saludos a Chris Guti. Bienvenido, hermano. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos, muchachos. Subir al juego. Ahí está. Ya le subí. Saludos, Chris. Gracias por la oportunidad de ayer hermano Tiene Clark ahora Para Jack Bueno, vertical doble Le revienta la mandarina en gajos Ahí eh. a Mike Directo a la quijada esa doble Y ahí va otra vez Cachose Midiéndolo, mucha distancia Abajo se, Buena Le mide el salto bien Yoscarina ahora Mike Owen, gracias por ese poderoso like Venda quebradora. ahí es todo Para la veneca, pero quedó inerte Clark, muy cerca de caer Y de el empate para el mexicano Javier Esteban ¿Cómo andas güey? Gracias Gracias muchachos Bienvenidos, bonita tarde tenga todos. todos ¿eh? Nosotros acá andamos Ese ve Evoluciona colaborador No lo veo, no lo veo, no avisa Hacia atrás, bien ahí Listo, llegó el punto del empate Estamos igualados muchachos Muy buena reta La que se viene a Camayito Carmona Gracias por favor Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar Écheme la mano viejo La misma tercia, responde con la misma vaina Jack, Mike Owen Deberías cambiar de jugador, siempre hay escalín eh, de hecho tenía rato Que no jugaba güey. Y no soy yo contra él Esta reta está sabrosa Tienes que verla hay muchos jugadores del Compro 95, pero en estos momentos quiero ver a estos dos. Me dijeron que la reta estaba buena. Buen mazazo abajo. Otro counter. Hizo hermoso counter con Río de inicio. Y con eso Joscar toma la ventaja. turno de la loba, viene Robert ahora amigos bien otra vez en overhead, ahora sí entra completo río Sakazaki en 10 segundos, le quitó el 90% de sangre a Robert y sigue, mantiene la, el ataque la ofensiva, por fin abajo responde Jack y se zafa de su rival, lo busca de nuevo es frontal, buena lanza voladora, impacta Robert cancela la patada abajo otra vez, listo Buena velocidad la que lanza Jack Ecuador con Robert. Rubén Moisemo. Gracias hasta Bolivia, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, güey. Dejen su like, por favor, amigos. Jorjito Durán, gracias. Buenas tardes de domingo. A disfrutar junto con la familia. A curársela, muchachos, a esta hora. Temprano. Para disfrutar. Una tarde de fútbol. <coughs> y de Kev. De Kov. Descendente con Mai. Por la espalda y Oscarín rápido lo busca. Buen intento, ¿no? Está en la esquina. Por propio pie se está zafando. Golpes frontales sin manejar a Mai. Todo de pie. Cancela como loco Jack. En la esquina del Dolor May, aunque el castigado honestamente fue Clark, amigos míos. Se viene el segundo punto para Yoscarín 2 a 1, GJ Revire, señor Javier Velázquez. Libra González, saludos, hermano. Me gusta más el nuevo logo en la página. Gracias, güey. Gracias también a los colaboradores. Ahí está el nuevo logo arriba. El médico Tepic es nuevo colaborador. Y también Emma Testa. Muchas gracias. Nice, a Emanuel Testa, el toma por goloso. Gerson Clavijo, abrazo, hermano. Continuamos 2 a 1 y Oscar le da la vuelta al marcador. Backthrow de Joe ahí y se lanza al frente. Wake up con DP. Ahora para Yoscarit y sigue atrás. Saludos, aquí apenas levantando. Me dice Deus, que bien. Tres golpes ahora. ¿Cómo se hace para cancelar los golpes y golpear? Viejo, he subido interminables eh, tutoriales de cómo realizarlo. Con mucho gusto, si me mandas un inbox a la página, te hago llegar. Con mucho gusto, para que aprendas todos los cánceres y los secretos ¿no? del COP95. Buena, rondaje y sujeta, Argentina. Lariat ahí, otra vez de frente La patada No hay respuesta, no hay contragolpe Oscarín Hacia atrás, agazapado Impacta con doble De frente, ¿qué pasó con el torneo 97 random? Todos los torneos Clavijo los cancelé Recién en ese momento me ascendieron en la chamba Y decidí dejar todo Lo que se le pareciera torneos por cuestión laboral, viejo, no, no pude continuar Lo cual está bien Después volverán los torneos, ya que tenga tiempo Cuando me quede sin jale carcar car, ¡Gracias! Epi hey, <risa> Master co Consejos Muñiz del café ¿Cuál es el top 95 actualmente del... Top Latinoamericano yo creo que Simba, güey. Yo creo que Simba. Muchas gracias, muchachos. ¿Quién se va a llevar la reta? A.G. o Clark. Bactro, le dio la vuelta, eh. Con el poderoso trailero. Jack. Mete una quebradora. De frente, doble CD. Buena, evasiva. Y al suelo, Clark. Listo, hacia atrás. Muy bien. Cuando apenas intentaba hacer el front dash otra vez. El salto al frente Jack Le reventaron la quijada Y viene Nico Viene Steven Seagal Bonito cross Le falla a Jack ahí Lo sujeta a Yoscarín Le voltea la guardia con esa doble El salto es neutro vertical para Eiji Y sigue en la esquina Y lo atora a Yoscar Y de nuevo busca voltearle guardia Y por abajo encuentra Y va con todo Muy bien ahí por el mexicano Cerca de vencer, ahí está la cortadora ¿Quién vence? ¡Ah! Descendente con Robert ¡Punto para Jack! ¡Dos a dos! ¡Estamos empatados! En el último segundo Jack Ecuador ¡Remonta! Y aprovecha póngala de Ainu contra Goloso, imagínate Esa reta entre Colosos Tito Saludos a Tito Villegas Recién llega la transmisión. Haider. Hayder, Mai y Río. ¿Quién sale? Eiji sale del roster para Yoscarín. Ya que Ecuador que maneja Hayder y Akim de manera asquerosísima, muy fuerte los maneja muy bien. Domina. A ambos personajes y no lo hemos visto ¿eh? manejarlos hasta el momento Carlos Vicente Sandoval, gracias no hay cortadora, yo pensé que lo iba a esperar y Oscarina ahí, no lo hizo cerca de llenar la barra ambos lo hace primero el paisa ahí está, counter 1 Mr. Counter haciendo acto de presencia y otra vez hacia atrás, el madrazo no está Jonathan Jonathan de Sykes fue el verdugo de Carlos Salidas de Gortari aquella vez güey. Doble Tiger para Joe, la neta Yoscarín se vio timorato ahí Se veía el doble Tiger para Joe eh Superadísimo Continuamos con tu homenaje. Carlos Vicente Sandoval, muchas gracias 75 estrellas, agradecido Cómo le hiciste Carlos Vicente? Escriban exclamación abajo 75. Muy buena. De nuevo ataca. Ahí va con todo. Habrán Magallanes hasta Monterrey. Muchas muchas gracias. En Chile y Colombia juegan ya seco. En Chile ni Colombia juegan ya seco. ¿Qué haces aquí, güey? ¿No te gusta o qué rollo? <risa> en muchos lados ya no se juega, en México tampoco, güey. Ya no se juega en ningún lado. Es una... Es una selecta comunidad la que jugamos, ¿no? Ya solo no te faltó decir... Mm. Bien. Mantiene su ataque. El DP. Ay, güey, le salió barato a Yoscarín, eh. Ahora sí, lo van a reventar, claro. También con mucho problema lo hizo ya Ecuador, pero le da la vuelta. Le da la vuelta al marcador. Continuamos, amigos. Muchas gracias a todos. Yo soy Tepi69. Mantiene entonces distancia con su rival ahí Jack y retoma la ventaja parcial ¡Raurrea! Ahí va Muy bien Ahí va, backthrow de Joe Mantiene Mantiene ¡Vámonos! Otra más Bueno, el Slash Con Iori y Oscarina, penitas, ¿eh? Planeta con el que en la boca Christian David te Cerra, gracias ¡Jonathan de soy? ¡Ahí está el Jory! ¡Oh, Jory! Bienvenido, Jonathan Bienvenido al mundo Equino Fighters, ¿eh? ¡Mike Owen! 75 estrellitas, ¿sí? ya les ya le llegaron, mira ¡Ya le llegaron a Mike! Las que regala el Facebook. Gracias, güey. Kyle Mario, la Resistencia, Salema, Perú. Fuerte abrazo. Ya le llegaron ahí las de regalo a Mike Owen. Se, la, se lo agradezco. Se lo agradezco, maestro. Quebradora, invertida, back throw con Mike. Muy bueno, este co. Sabroso. Sabrosísimo. Está no sabroso, sabrosísimo. Overhead cross. Listo. Fue cross al final. Donenstein, ¿eh? Gerardo Isaí Martínez. Gracias. Patada abajo de la veneca. Último personaje, el que tiene Jack disponible. Bonito. Gran combo. Ahí está. Emilio Eblis. Hasta Acapulco. Gracias. Saludos a todos. T2. Ahí va. Quiso sujetar. Así es. La neta legendaria, ¿no? La retita entre Kuno y Tochi. Gancho para Robert. Sergio, gracias, gracias. Eso. Le elimina el counter. Ya le dio la vuelta, igual Jack Qué bien está jugando el ecuatoriano esos jugadores distintos Latinoamericanos, que se habla poco De ellos, pero que juegan un mundo Hacia atrás la gol El golpe con C Mantiene distancia Y Oscar, se lo comió Ahí a Robert, le gana el salto Y lo empató Y amigos, estamos tres iguales Muy bien si sí, hay peleas de chilenos, güey. Y también colombianos. Colombianos hay al menos tres que conozco. Alejo, Monosami. Y... ¿Cómo se llama el otro? El que juegue con, con Rugal. Ya jugué con él. <tose> y chilenos. Está Dan. Dan SNK. No sé quién más. Versus Winner. Hay varios por ahí. Muy buenas bestias Otro huracán Por abajo Con reca incluida Ulises Cobain, Ulises Leo, gracias ¿Cómo estás Ulises? Bienvenido Al maestro Ulises Cobain Que está echándose la vuelta por acá Muy bien, arriba se madrean ambos Y la victoria es para yo Ventaja para Jack. Una vez más. Estuvo cerca ¿eh? de darle vuelta en el punto anterior. Yoscarín. Apretado el score. De frente a esa patada. Abajo el codazo. Otra vez. Repite dosis. Y vence. Para empatarlo Yoscarín. Esto está empatado en todo rubro. tiene Robert. El segundo para Jack Busca rápido una descendencia y logra un grab Un agarre y Ahí va de nuevo <coughs> Sigue jugando Firat, creo que ya no Ya no juega, Latino varias gracias Carlos Vicente Ahí en la pelea con Utochi tuvo el mismo sentimiento como el final entre Daigo y Justin Wong La neta que sí, güey Ah, qué buen gancho Abajo en oferta a las estrellas Me salen 99 por un dólar Pues es normalmente lo que deberían de costar güey. Pero qué bueno Oferta Están en oferta, gracias Descendente, le gana el tiro ahí Joscarín, el Riembo apenas se levanta Robert y lo sujeta Y no hay cambio de guardia todos con cachosen, con abaniquitos Y viene el poder, no, por la vida de la vergüenza Me aguantó Ulises Leao Es brasilero S.A. Es Ulises Cobain El gran jugador también del cop Eso, vámonos Se acabó Héctor Machado 75 estrellas Gracias Héctorín Eso es todo Eliasar, Gracias No me pisales más caras No sé Yo compro estrellas desde la computadora 25 estrellas Me salen en 6 pesos Así es como le hago Oscarín salió respondón, dice Chain, sí A volar, le dice Clark Abajo, muy bien ¡No! Perfecto, Clark, impresionante El juego de Jack, Ecuador 4 a 3 Muchas gracias a los colaboradores 500 pesos argentinos, ¿no? Que ahorita la, la moneda argentina Está por los suelos Pisoteada por el fútbol Argenis Reyes, gracias por el like Uh, Requiem Desert Poder ser Requiem Machado, gracias 471 días, siguiéndonos Agradecido Heider, King y Mai Para Yoscarin Beto López, tú dime Vela, güey, tú me cuentas qué tan emocionante estuvo, güey por favor Por Bringa No mames, le quitó el 70 de sangre Rosivan Santiago, welcome my friend Thank you so much, obrigado Deja tu like por favor Tomando cerveja Ulises, Leao. El, el Roberto Carlos del Co, muchas gracias Backthrow 139 días ahí siguiéndonos Para el hacer Navarrete Yo pensé que iba a lanzar Cortadora y Oscarit no lo hizo, fue un garrazo Una patada en el último segundo Y con eso Vence de manera parcial Ya que Ecuador que mantiene Esa distancia de un punto eh Ahí van uno y uno, esa gente que hace ¿Cómo anda? Saludos Muy bien, buenas tardes Rosivan Saludos también al maestro Alejo Alejo Molano Presente Sí, sí, sí Estamos al filo de la butaca, dice Como final de fútbol, sí la verdad que estuvo muy emocionante la pelea entre Tochi y. Uno. Allá en Chihuahua. Huracán. Mantiene 631 días para ese gen que hace. Cayendo a la trampa de los remolinos. De los huracanes. ¡Oh, ho, ho! Pabrosa doble en no, overhead. Y ya no se levantó May, muchachos. Turno de la señorita Laura. 184 días. No están mal, 184 días. Muchas gracias. Medio año, güey. Seis meses. Es hora de la bestia con Diamond, sí. José Lira. 75 estrellas. Muchas gracias a José Lira. Agradecido, muy obligado. Ahí va Está subido dice Ahí a El buen Ulises, gran juego el de Jack Ecuador ¿eh? No encuentra la fórmula Y Oscarín para vencerlo y sigue Y otro huracán por supuesto Y viene el Tiger para vencer Seguramente será con un Tiger No lo hace Ahí está, backthrow se acabó. 654 días. Siguiéndonos ahí Alejandro Molano. Muchas gracias, hermano. Turno de Clark. Sin tiempo para jugar, dice Reciban Vámonos. Se acabó punto para Jack. Dos de ventaja. 5 a 3 el marcador. Gracias a todos por acompañarnos. Somos Faistream Latinoamérica. No olvides compartir, comentar, reaccionar. Yo soy Tepi69 escriba signo exclamación abajo Notify Muchas gracias 5 a 3 el marcador Victoria parcial la que tiene en estos momentos Jack y no reta y Oscarín Así que vamos a Mantenernos por acá Agradecido en serio con todos y cada uno De ustedes por acompañarnos recuerda que lo mejor Está por venir Edward Jair Ceballos Gracias Juan Luis Caso Tarde lluviosa en dónde Hermano en dónde que acá No cae nada Gracias a Clark Clark, fuerte abrazo. Le echamos muchas ganas, güey. La última ficha también nos regaló su like por ahí. Muchas gracias, bonus. Eh, la neta estuvo muy buena la reta, épica. Clark Clark quedará ya para las posteridades. Será. Será legendaria, güey, esa definición. Backthrow. Ni modo, Tochi. Toda la reta estuvo lanzando DPS, ganchos al aire. Y en el último segundo lanzó uno más Y fue su sentencia Ese último ganchito Cortadora de kader Muy buena, le voltea la guardia ahí Y listo, saludos Israel García Muchas gracias, escriban por favor El signo de exclamación Notify Escriban esto muchachos Por favor, ahí se los puse Escríbanlo Maldita sea Escríbanlo pancingo guerrero, ok No, acá en el norte nada, güey Saludos a Confesar. Se va Heider Mete las manos, pero no es suficiente Su carita regálame, más tarde jugará la revancha Me imagino, no sé todavía Javier Pero ya estaré, ¿no? Pendiente de, de la revancha, güey Saludos al cofe. Jugador muy to' bueno, dice Jack Ecuador, Rosivan, sí Muy, muy to' bom, muy tobón, Muy bueno, Jack Oscarín también, eh Quizás Oscarín no se ve tanto Porque no juega mucho con Sudamericanos Dada la conexión que tiene, pero Pero de que tiene nivel Lo tiene Juega con Rugal, saludos Álvaro Guzmán, aquí no somos caquinos, güey Muy bien No hay hit Cae Back throw. De nuevo con Kachosen Tiene ventaja, Yoskarin quiere el cuarto punto Eso, dos codazos abajo Buen timing Aprovecha a Robert y sujeta Y sigue a la, al frente Ahí está el Command Grab Es todo para May amigos Tiene Eiji Que regresa al roster de Yoskarin A ver. Tigris Está terminando. Me voy a poner a comer. Y regresaré a jugar, ¿no? Voy a retar a todos, güey. A todos los 95. Ahorita que es temprano. Para que me vean jugar. Y reventar nucas. Soplar nucas. Para que vea. Miguel Zarate, gracias. Lo sujeta. No hay counter de Robert. Pensé que lo iba a hacer por un segundo ahí, Jack. Y Oscarín midiéndolo nada más. Listo. Ya está. ¡Ya está! Cuarto punto para Oscar Tranquilo con Age esperando nada más No tenía por qué Arriesgar Entra TR al roster para Jack Muy bien hey, ¡Come on, come on! Una de las rolas más bonitas de este juego, muchachos ¡Disfruten! Muy bien, ¿quieres llevar? ¿Quieres vaigón? ¿Quieres, Baigón? Buena Bueno, bajo impacta No hay patineta Cerca de la barra al máximo Jack Ya está, excelente Como la aprovecha Y rompe, desequilibra el round completamente Para reventarlo A distancia nada más de Oscarín. Otro counter, muy bueno, 5 segundos Se acabó, se acabó Terry Pues con grab. El menú un poquito, ¿no? El error ahí, Oscar Duban Díaz, ¿cómo estás? Y pudo lograr Aventajarse A ver ahora Con Río Sakazaki Se ve fuerte, Jack Pasada abajo de Oscar Bye Bye, final bringa Se va al frente Gancho, se sabía Lo que iba a a lanzar ahí ya, aprovecha la barra Otra vez de Oscarín, Mr. Counter Amigos, haciendo de las suyas Y con ese antiagarre Oscarín aprovechando Todos los recursos de su personaje asqueroso Y venciendo también a Río Viene Robert ABC Cancel Y counter y antiagarre Lo que tiene Hayden ahí ¡Un asco! Ah, porquería de personaje Bogotá, Colombia! Desde hace días es que llueve, dice... El próximo año voy a andar en, en Colombia. Se los aseguro, se los firmo. Muy bien. Buenas tardes, Lobox. ¿Cómo estás, güey? Compartan, por favor, comente, reaccione. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen el espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página... Es de gran ayuda. Estamos al 100, güey. Cansados, poquito cansados, pero estamos bien. John Karin lo empató, muchachos. Esto está empatado. A 5 puntos por bando. Terry Clark y Robert. Por acá bien recibido. Sí, allá voy a andar, güey. Bien por ese Heider, Sí, sí, sí. Sí, el próximo año vamos a Colombia. Sí o sí. En el salto, Heider. ¡Vil Fernández! ¡Buenas tarde! ¡Kaca Muchas gracias, Bill Fernández. Otro brasilero. Otro carioca. En la transmisión Sebastián Severiano, gracias Dominguito, alegre Pero por supuesto, tempranito echando chela, seguramente ustedes Aprovechando, disfrutando, Con sus compitas Gracias, muchachos Qué bonito, en serio nos sirve el counter Counter pick Ahora sí, back throw Abajo, Robert Ahí está Ahí está ¡García Ángel! ¿Qué tal la final de ayer? ¿Qué tal? Tú dime mejor Tú dime qué tal la final Terminando de comer Viendo la super estuca. Gracias, Lobo Muchachos, agradecido en serio Por echarnos la manito Compartan, por favor Coméntelo, reaccionenlo. ¡Arriba! ¡Buena doble! ¡Perfecto! No puede Eiji. Lo midió mal Yoscarina eh. Aprovecha ya. Ahora sí, dos patadas. Y confirma. Otra vez. Caen ambos. No te entiendo, Dubán. Charlie Gómez, agradecido. Lo espera Yoscar a su rival. Todo bien calculado. Abajo la patada. Eso antiaéreo. Les digo, Yoscarino arriesgó. Esperó, ¿no? Que ya lo hiciera. Y venció el mexicano. Turno de Clark. Eso. Eso es. Muy bien. La reta estuvo muy buena. La de ayer, la del 2002 sí. La disfrutó un chingo, muchachos. Me gustan mucho jugadores distintos como Tochi Es cierto Juega Defensivo, agazapado, ratón Pero hasta para eso hay arte Hasta para jugar defensivo Hay que saber hacerlo Y Tochi es un maestro del engaño Como no se imaginan cómo anticipa los movimientos de su rival cómo lee el juego De Kuno en muchos, muchos puntos La verdad fue muy bueno eso que le dio miedo al final y le temblaron los patitos Sí Porque Kuno le sacó 4 o 5 victorias consecutivas de última Ni modo Ni modo No hay más que decir Victoria para Jack 6 a 5 Pero de que es un maestro jugando Y de que es una bestia viejo De que es una máquina y demostrando Que aunque tú utilices personajes eh, Rotos te van a, a reventar Pues lo demostró, ¿no? Lo demostró con demasiado tochi Sin duda alguna <risa> <risa> <risa> <¡Teddy, tedy>, Otro <go! risa> power <dunk! risa> No llega el resto de Yoscar Caray, Oscarit Vamos esperando nada más ahí por oscar Buena, ahora sí. Continuamos. <ríe> Muchas gracias, jóvenes. Dejen su like, por favor. También Kuno le hizo al final bien. Pero, pero claro que sí. Pero claro que sí, por supuesto. Kuno se rifó como nadie. ¿eh? La hizo como grande. Sin duda, sin duda alguna. Vaya que sí, no, yo no le... Yo no le merito a Kuno, pero para nada. Terrible, man. Muy buen nivel. La verdad, la, la, la, la persona, la reta, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Una estampita para que usted disfrute. <coughs> Muy bien Thunder Kings, bienvenidos ¡Bus! Sí, se lo van, sí las tepi? ¿te gustó? Sí, te reventé bien sabroso ayer, güey Te hice mía No puedes negarlo No puedes negarlo, Keringa Cómo te reventé, güey Y lo único bueno es que el kuno evitó el último match. Sí Ah, estuvo buena la reta Nada más que agregar Nada más que decir. Muy sabrosa. Listo. Punto. <risa> <risa> <risa> Excelente. Terry, one. Muy bien. Sigue atacando. ¡Todo! Oh. Estos se quejan de los trados, pero al final. Pero no quieren usarlas, es su problema. Tampoco cualquiera solo usar el nivel. Sí. Pero bueno, pues a mí no me importa realmente, güey. El 2002 no es un juego que a mí me, me atrape mucho. Pero infinitas en lo personal. No me sorprende, ¿no? Lo he venido viendo mucho tiempo. Y yo no sé si es... Eh, yo no sé si es válido, o ¿no? La cosa es que si lo veo, hay que disfrutarlo. Y listo. Muy bien. Descendente y cae en la trampa. Cuidado que Yoscarín lo empata. Lo va a empatar el pariente. David C, gracias. Patada abajo y listo. Y llegó el punto de Yoscar. Estamos empatados a 6. Ya remontó Yoscarín. Qué bien. Te repito que Yoscarín. Jugador Nato con nivel en México. Renato García, gracias. Vuela. Saludos, David, ¿qué dice? Arriba abajo. Muy bien. Arriba abajo no. Te va el río Sin meter las manos, eh Ay güey, le falló 654 días siguiéndonos ahí Para el buen David Gracias bro Muchas gracias But, <coughs> Ahí está Ahí está Vámonos Se acabó Para ahora maya, buenísimo soy Oscarín Silvio de Gario ¿Cómo estás? La gente está llegando, muchas gracias a todos La cola de Goloso está feliz, lo sé el Último backlight quedó, así es, quedó para la historia Y fui El McLean Qué el bueno, me tocó se lo dejó Stroke y se lo agradezco. Fue de lo mejor que se vio. <risa> <risa> <risa> 6 a 6. De frente Eiji, por abajo Robert. Buscaba el Command Grab rápido ya que le van a dar la vuelta al ecuatoriano, ¿eh? Jugando firme, Joscarina ahí. Buen ninja. Vámonos Abajo Y cancela, claro Esa es la firma, el sello de Jack Patada abajo y cancelar Otro command grab en counter Cuando tienes la barra de poder al máximo Puedes hacer ese counter Lo aprovecha Jack y vence Es turno de Mai Muy bien, sujeta Ahí va Bien Excelente Una vez más cayendo en la trampa Y Oscarín de Jack Mucho spam, saludos Soy Ledegario, agradecido ¿Cómo estás, güey? Golpean ambos Milimétrico juego con Jack Ecuador Y le dio la vuelta Aunque usted no lo crea con Robert de muy buena manufactura El comeback de Jack Ecuador Mucho spameo, mucho soneo, Mucho ataque a distancia Mucha bolita pues Pero cayó en todas de Oscarín. Y con eso Jack le dio la vuelta Bien medido Jugando harto Jugando harto <tose> Muy bien Racing rárrrrrr, Rising Tackle, Rising Tackle. Power wave, power wave power wave los dos los dos los se lanza girando Maya ¿eh? y consigue Joscar el round a su favor. Tiene Clark. Buena. A remar contra ahora Joscarín. Bueno, ese salto es eh, es Inglaterra, así en una taberna. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Hey! Dice Clark. Macro. Volando. Otra más. Vertical. Evade bien. Consigue la patada. Evasión y salvamento. Buena. Otro tornillo. Listo. Ah, buscó sujetar Karim respondió bien. Muy cantado, ¿no? Dos patadicas y luego sujeto. No, no lo permitió Jack. Hubo respuesta de su parte. Y con eso vence. Ahí está. la primero AG. Overhead. ¿Quién es Robert? ¿Cuándo le pones un baile, al tío Simba? Pues cuando entre él, güey Cuando entre. A ver si lo encuentro ahorita terminando. Bien, Robert, con voladora. Bien. La traición, hermano. Dice de que. Ya jugaste contra Simba, con tablero nuevo. Ya. Ya le ganó 8-1 Otra vez, no me digas que Jack le va a dar la vuelta, güey No me digas que Jack le va a dar la vuelta Ese Clark es de cuidado, pero por supuesto Ahí está, dándole la vuelta a Jack, ¡Ecuador! ¡Otra vez! ¡Caray! Cuando tiene todo para manejarlo y Oscarín Ya consigue darle vuelta el Pepe no había jugado contra Simba Ya han jugado, más que nada 94 ¿Cómo crees que ha sido el resultado? Pero Pepe dice, es mamalón ¿Qué con mamalón? Está con madre, es mamalón <risa> ¿Por qué un regio sin decir mamalón cada 5 minutos se ahoga? Siente que se asfixia Se muere por dentro. Así de sencillo. Por eso está con madre. Mamalá. Mamalá. Sí, lo dejó en cero Simba. Sí, es normal, güey. A todos nos va a dejar en cero. Randall Ramírez. Geniales batallas. Muchas gracias, Randall. ¿Cuánto tiempo se invierte por acá, Randall? ¡Eso es! Buen combo el de Joscar. Ahora sí pudo confirmar con Mai y su DP. Tu poder Tu EX Y con el nuevo tablero Le ganaré, viejo Así de sencillo ¡Vámonos! ¡Otra vez! Es correcto, Leonel Yo también Si no digo a la Gaber cada... En cada llamada No soy yo Así de sencillo, es parte de mi léxico No puedo evitarlo ¡Ulala! Uh, saluditos, Juan Carlos Gutiérrez ¿Cómo estás, güey? Dejen su like, por favor Cayó la trampa A ver ahora A ver ahora Claro ¡Uy! Estuvo cerca Joscarín ahí Listo El problema es este, ¿no? Robert Lo que tiene enfrente Joscarín Ha sido el mayor problema y dolor de cabeza A lo largo de la transmisión y de la pelea Robert no ha podido con él En al menos cuatro puntos Y ahí va Remontando todo Jack Qué bien maneja Robert Este güey es distinto ¡Es distinto! Bien Abajo la patada Por fin sujeta a esa, esa Esa también la tiene bien dominada eh Aunque no Ahí está Ahí está el Robert de Jack Una máquina Una bestia Jugando como nadie Se los digo Este rover es bueno Otro ganchito Es zafa El Coman Grab No hay sorpresa, el problema es que lo tiene en la esquina Esto es, tres agarres consecutivos Y ahí está Yoscarit César es Zárate, gracias Listo, patada débil Con eso Séptimo punto para Yoscar. La neta que no ha he hecho nada con Río, güey. No, no, no. No ha podido hacer nada, ¿no? Con Río Sakazaki, Jascarin. Terry. Robert y Clark. ¡Beltrán Salina! Deja tu like, por favor. A las prisas, amigos, a las prisas. Y escriban, por favor, el comentario fijado ahí. Todo pegado, Randall Beltrán, escriban Signo de exclamación abajo, 75 por favor A ver si le regala estrellitas Facebook Ustedes que van llegando, gracias Randall Gracias Beltrán No, no sorprende Se regala más bien Joscarina ahí Ahí está Regaladísimo Turno para Mai Se trata entre fallo en video ¿Qué es eso? Ambos se golpean Otra más Lucas Huanca, gracias Con Terry jugando Firme Un ancla eh. Bien Oh, se acabó. Míralo a Clark. Terry. Bien, ahí está. Abajo A ver No puede Eso Ya lo corta Abajo Hey, come on No Lo está toreando Jack Dado que Yoscarina está jugando atrás Ahora sí, a distancia Agazapado A volar Paco Leiva, ¿cómo andas viejo? Aquí iba ya ha sido colaborador aquí en la página. Gracias, güey. Te lo agradezco. Bien, por fin. Dominando ya con Clark. Ahí está. Muy dañado, Eiji. A tiro de gracia. Con cualquier cosa. Tiene Robert a definir esto. No creo que Jack ataque mucho. Ahí va, les digo No creo que ataque mucho Distancia Buscando sorprender, no lo hace Saludos Gracias, gracias Paquito Está consiguiendo el comeback Increíble Yoscarin Cómo entró con ese Santos -K? Le permite el comeback Le está dando vuelta a esto Cómo quitó sangre esa vaina se aproxima el mexicano, lo va a empatar. Acá lo va a conseguir. Se regala Jack. Y claro, con el navajazo frontal Joscarin consigue empatarlo. Estamos igualados a 8. Qué regreso con AG cuando Clark había dejado la mesa servida, ¿eh? Puesta para que Robert pusiera la puntilla y no pudo. Yo, bata, crack, Increíble <risa> <risa> Buen comeback Ya estamos empatados, nada para nadie Buena pelea, se los dije Va a estar sabrosa, 6.54 días siguiéndonos ahí A Paco Leiva, gracias Por la espalda Está el regalo, sí eh? Hacia atrás de Zafa y Oscarí, Otra vez el poder Antiaéreo y listo Salto con sede. Hacia atrás para Jack Con eso Viene Mai Riembu. No sirve A ver, eh, ja, ja, buena patada. Y ahí vamos. Y mantiene, ahí está, muy bien. Mi poichi César AH, gracias. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Otro cacho en más. Portadora. Muy buena. Ya suelto a Heider. Ahí les decía que ya con Heider juega harto, eh. Agazafado. Es defensivo a morir. Ya cuando trae a Heider. Mira, no aguanta. No, o sea, no ataca. Todo atrás. Agachado. Ya le conozco el juego a que Con Heider. Y sigue retrocediendo. Y Oscarín lo va a buscar. Y le está llenando la barra. Y Jack, ya lo consiguió. Y listo. Sin mayor por la mano solo para recordarte y cerámbula mandando naranjitas quiere pelarlas muchas gracias 25 estrellas gracias viejo por abajo la patada de eiji otra vez tres hits en jugado contra Heider ahí está muy bien Lucas Huanca, gracias viejo. Antiaéreo, el abajo es un antiaéreo perro. ¿No sabes el término o qué? Abajo es anti-air Anti-air hit. Backthrow de rover. César Valverde, Saúl Valverde, gracias. Gracias muchachos, 653 días. Hay mucha gente que nos sigue. Jack cerca del match point, listo, tremendo madrazo en el molar, izquierdo de Eiji, 9 a 8. A un punto de la victoria está Jack Ecuador, Juan Brausen, gracias. Retas, Chela para el calor, saludos, saludos a Juan Brausen, gracias. <coughs> Última carta para Yoskarín, King, Mai y Eiji, no hay de otra. No hay mañana. <risa> <risa> Buenos botonazos, dice Fercho Trejo, sí Están sabrosos, güey Anderson Cardoso, ¿cómo estás? No puede Hay evasión De nuevo Que se sabe, ¿no? Le digo, Heider para Jack Ecuador esta madre es quedarse parado y no hacer nada Así es como juega Jack con Heider Lo, lo neutralizó muy bien Yotkarit abrió el cerrojo de Heider Y pudo vencerlo prácticamente en, en perfecto Israel Trinidad, muchas gracias 654 para Juan Carlos Gutiérrez, gracias hermano Desde Five Street México, ¿no? Siguiéndonos. muchas, muchas gracias Lo hizo muy bien con King Terrible sobre Heider Y ahora va con Robert también Repitiendo un poco y Oscarina este juego Magnífico que tiene con ella ¡Ferbenítez! ¿Cómo estás, hermano? Hay gente que estaba muerta en la página y que está llegando, ¿eh? Muchísimas gracias Muy bien Más páginas Tarararán Viene Clark ahora Bien Te dijiste muerto, dice <risas> Pero reviviste hermano, como el ave fénix Que real trinidad, gracias Más barrida funeral invertido Con bautizo incluido para Yoscarin. 9 a 9, match point para ambos Qué dominio le metió ahí Yoscarin a Jack. Y esto se va al máximo. Samuel Páramo. Mira a este Samuel también. ⁇ ao, data. Gracias, ⁇ Niao. Muy bien. Eso es. Bien dominado el juego de oscarín Le repito con King. Y va firme. Vence a Robert en Perfect. Impresionante King. De las mejores King que conozco la de oscarín Rota. Es verdad. Pero bien, bien manejada. Bien por el paisano. Viene Clark el segundo. Ya está mordiendo el polvo. oscarín va por la victoria. Y lo está logrando. Patada abajo. Es el momento para allá Cancela todo lo que lanza al frente. Retrocede un poco el ecuatoriano. Y no hay. No hay quebradora. No hay respuesta. Match point para Oscar. Viene Heider. El más fuerte de Jack. Y quién sabe. A ver ya que Ecuador va a aguantar. Ya me la sé con Heider. Ahí está. Llenando barra al máximo. Full. Full barra. Full distancia. ¡Ay no mam! Bueno se los decía ¿no? La cortadora amigos haciendo acto de presencia Critical hit El de Heider Quitó harta sangre Y agachado Jack Ni retrocede fíjense Está paradito Está, de, está parado nada más Jack Ya le conozco el juego a Hader. Sigue agachado Abajo el garrazo Dos Se acerca la victoria El ecuatoriano increíble Consiguiendo la remontada solo con Heider. Se acabó para Yoscarin Mae. ¡Un asco, Heider! ¡Qué bárbaro! Personaje muertazo. ¡Puerco cochino! Y viene Eiji para Yoscar. A ver cómo lo maneja. Tiene ventaja mínima. Ya llenó la barra acá, Jack. Se acabó. 5 segundos. No, ya aguachado. Claro. Ahora sí se va al frente. No, espera de nuevo Doble garrazo abajo Llenó Yoskarín Llenó Jack Victoria para oscarín Se lo va a llevar el Paisa El verdadero rugal del juego Es Hader, amigos. Una cochinada Y tiene la barra Lo que le resta del round ahí a Jack Así que tiene todo para vencer Puede ser comeback en el último segundo, victoria para Jack, con la porquería llamada Heider. bien jugado, 10 a 9, se llevó la victoria contra Joscarin muchachos, 10 a 9, victoria la de Joscar. victoria entonces para Jack jugó como se debe con Hader y consiguió la victoria muchas gracias a todos no creo que salga IG para el próximo Jimmy Jaque, gracias gracias muchachos los veo pronto la honestidad ante todo así es todo con Hader, amigos yo soy Tepi69 les mando a todos un meteoro Pegaso. volvemos más al rato y ya sabes si toma no maneje pero si me invite los dejo me voy a lo mío y ahorita vuelvo. Gracias.